Hola, hola, buenos tardes. aquí Somar comentando un día en la taberna Y hoy procedemos con un nuevo gameplay de Blood Bowl 3 en esta beta maravillosa Que nos han dejado Y vamos a, hoy vamos a construir nuestro equipo enano Rapidito, vamos a ver la interfaz Bueno, esto es al fin y al cabo lo que ya recordamos de la otra, de la otra vez que tuvimos la beta Aquí estamos, vámonos con nuestro equipo enano Team name Vamos a ponerle taberna porque ya recordamos... Los problemitas de la beta anterior Sí, vale Nada, no, vamos a hacer la manual Porque sabemos cómo funciona esto Vale, corredor Pucha. Vale, o sea, un clásico Vamos a meter nuestra máquina Uh, han cambiado un poquito la interfaz, eh General, vale, sí, más o menos aquí tienes los los atributos de la máquina, 4 de movimiento, 7 de fuerza, 5 más agilidad. Vale. Mantenerse firme, arma secreta. Uh, vale. Sin manos. Vale, que no puedo coger el balón. Solitario. Vale, Jaggernaut. Vale, está bien Un Su jugador sucio Vale, vale, vale, vale Oye, esto está muy bien Vale Vale Nos llevamos una máquina para el equipo Vamos a coger dos Manos seguras y cabeza dura, vale, eso está muy bien, dos corredores, maravilloso, dos mata-trolls, se puede inspeccionar, ah no, uy, vale, ahí se pueden añadir los dos, perfecto, frenesí, bloqueo, dauntless. ah, ah, ah. ah o hay ah, agallas, Vale, es que como tenemos que jugarlo. A ver, mmm, no me molesta, pero se aleja de la experiencia que hemos llevado siempre. Porque como el 1 el y el 2 estuvieron totalmente en castellano, pues al cambio Pues es un poco extraño. Pero bueno, uy, ¿cuántos hemos repitido aquí? Uno, ah, vale. Ah, este es el segundo, vale. Y rellenamos con gente de línea: 4, 5, ¿no? Dos. ¿Cuántos presupuestos nos quedan? Vale, llevamos... 830.000. Un para más, ¿no? O sea, vale, vamos a confirmar esto. Y ahora podemos comprar más. Vale, nos quedan 170. Uno más. Vale, son 140. Vale, vamos a reclutar un, uno más. Y vamos a añadir... Re rolls porque ahora están más baratos Eso es importante, vale Justo, y cerramos el presupuesto, ahí, torrerolls rolls el, un, un línea más Vale, perfecto, y hemos gastado Todo el carrito y la customización Aquí es donde viene la fiesta Aquí es donde viene la fiesta, vale Emblema Oh, ay, perdón Que no me acostumbro que al clic derecho vas para atrás ¿Cómo el ¿Cómo mola el blitzer? Con el arma de puño, está en la mano derecha, ¿eh? Me mola muchísimo. Y las barbas, tío. Les han puesto un montón de detalle en las barbas. Me flipa un montón. Llévala. Ah, lleva la jarra. Pensé que era un balón. Vale, ok. Ok, recordamos. Emblema. Oh, ¿no se podéis hacer scroll con la. con la rueda? Mmm, fallo. No me gusta. Podría ser un scroll vertical y ya está, en vez de ser página, página, página. Pienso que es muy tedioso a la hora de elegir si tienes que literalmente bucear en todos los emblemas para verlos. Además, ¿será que no hay páginas, tú? Eh, vale, yo lo siento, pero además no os vamos a coger el emblema de la taberra roca negra, que este es el que llevaba nuestro equipo en el Blood Bowl 2. A ver, hay más... Eh, no, porque estos ya son Equipos Scavens, del Caos nada. el patrón Este es el patrón de la camiseta, a ver cómo queda Co Uh, cometas A ver no, no se ve preview No, no tiene preview O al menos no se le nota Ah, es que espérate Que el color primario y el secundario son el mismo Ahora sí, vale Color principal, vamos a coger un color principal así más... Ay, ay, tono tono cervecil, eso es. No, el secundario vamos a cogerlo un poquito más marrón. Este, este... Me gusta, me gusta. Dios, maravilloso. A ver el de cometas, ¿cómo queda? Además, parece la, las ondas de la espuma a la cerveza, ¿puede ser? Así le da un, un aire... Me mola mucho. Oh, A ver este. No, se nota... Bueno, es más sutil. O oh, marcas de sangre, pero para nosotros será... O oh, la espuma de la cerveza. Me encanta. En vez de... Espera, espera, espera, espera. En vez de coger lo negro... A ver, yo sé que puede haber fans de la cerveza negra, pero a mí me gustan o tostadas o... De hecho, al revés. Al revés. Que es lo de siempre, ¿no? A gustos colores. Oh, qué bonito. Me gusta mucho. Me gusta mucho ese si salpicado. Vale, vale, vale, vale. Me lo quedo. Y tercer color. Vamos a ponerle un negro. Sí, nada, son detalles apenas. A ver. Vale, este es el bloqueador. ¿Cómo mola con la coleta? Me flipa. Oh, la máquina, tú. Es una pasada el modelado de la máquina, eh. O sea, que. Personalmente. Creo que le pega 3.000 vueltas a la del Blood Bowl 2. No sé, me gusta muchísimo, tío. Pero muchísimo. El corredor enano, así malignito armadura, porque al fin y al cabo es el hombre que le toca correr. Y los mata-trolls. Son una pasada. Pero una pasada. Me flipa. Maravilloso. Vale. ¿Cómo confirmamos? O sea, simplemente yendo para atrás, sé que ha guardado. Vale. Animadores, no tenemos ninguno. Ah, solo han dejado las humanas. Vale, de hecho, recuerdo Recuerdo que hay Entrenadores Tienes el básico El estadio, no hay ningún enano Vale, vamos a coger este Por... Uh, oh, puedes cambiar hasta los dados Maravilloso Puedes cambiar el balón Esto no lo vimos en la beta anterior, eh Vale, bueno, y esto es el... El, el lema del equipo. Maravilloso. Me gusta. O sea, estas nuevas personalizaciones de los dados y del balón me mola mucho. Me mola mucho. Se van a poner sacar un montón de opciones. Vale. Visto lo visto. Ya tenemos a la taberna roca negra. El equipo de nanos. Maravilloso. Y vamos a jugar un partidito. Friendly match. Contra la IA. A ver qué tal se queda. O oh, por qué no. En la campaña... Oh, pues sí que tenemos este equipo. Ah, vale. Y lo tenemos. Ah, nos falta un jugador. Bueno, pero no podemos por falta de presupuesto. Vale, contra la IA. Eh. ¿Por qué no se puede seleccionar? Mm, mm, mm, mm. La verdad es que me llama la atención ¿En serio no se puede seleccionar un equipo creado? A ver qué está pasando aquí Y hay que registrarlo en alguna liga o algo Reclutamiento, customización, vale, en un principio ya está todo no habría que hacer nada más. El team value... What? Claro, o sea, hasta lo puedes registrar en cualquier lado. ¿Cómo registras el equipo en una competición? O sea, ¿necesitas tener el equipo registrar una competición? Ah, vale, espérate. ¿Por qué razón? ¿Y online? No, Uy, no, de verdad no entiendo Ok A ver Revisamos, mis equipos disponibles No hemos visto las opciones de personalización Pero es que quiero jugar No, porque esto es para ver el perfil Notificaciones, y si esto son las opciones. What? ¿Qué está pasando? Vale, no, esto es revisar los los jugadores, que no tiene más. ¿Se pueden personalizar? Recuerdo que en la anterior sí que se podía visualizar las personalizaciones. No lo sé. La verdad es que está un poco raro. Eh. ¿Cómo publicamos el equipo? Porque es como, sí, quiero publicar el equipo ¿Hay que jugar la campaña con el tutorial? O sea, con... No Un límite, vale Y ahora me dejará elegir a mi equipo What? ¿Por qué razón? Vale, aquí cortaremos el vídeo y volveremos cuando haya entendido cómo publicar un equipo y jugar con él. Nos vemos ahora. Vale, ya estamos de vuelta. Ya he encontrado cómo registrar un equipo, ¿vale? Hay que venir aquí, a partido rápido online. He cambiado, he cambiado el juego a castellano para ver si conseguía encontrarlo, ¿vale? Vamos a volver al inglés. Porque bueno, ya sabéis que faltan un montón de traducciones, pero bueno, es normal y es algo que tienen localizado porque es una fase beta. Pero molesta, entre comillas. Vale, registrar registra un equipo. Vale, registrar un equipo. Vale, el, el equipo es inválido. ¿Por qué razón? El equipo es inválido porque le falta va. Espérate. Vale, vamos a quitarnos un corredor. El equipo, vale, y no lo puedes vender. No te salen opciones para venderlo. El literal que no puedes vender el play. no te deja no tienes forma de, ver el, de vender al jugador o sea me tengo que quitar los rerolls vale no me tengo que quitar los dos rerolls este, pienso que está hecho súper mal no hemos aprendido a vender jugadores eso lo tenemos claro no hemos aprendido entonces vamos a contratar aquí un nuevo vale ahora supuestamente vale ahora supuestamente ya sabemos o, o ya tenemos una alineación como para registrarla vale vamos aquí bueno, espérate que desde aquí no es porque esto es la creación de equipos venimos aquí venimos aquí Está, es un poquito tedioso ¿eh? Que desde tu, la opción del Confirmamos Vale, ya tenemos el equipo Registro, bueno, está cargando Vale, bueno, no tardaremos en tener el equipo registrado Y este es el ranking, entiendo, vale, de la, de la propia beta en sí. Uy, tarda un poquillo en registrar el equipo, ¿eh? Ah, vale, perfecto. Ya tenemos el equipo registrado. Entonces, ahora, volviendo para atrás... ¿Podemos revisar las opciones de personalización? Porque eso sí que es algo que estaba dentro de la propia... O sea, tú puedes cambiar las armaduras a los jugadores... Sí, customización, vale, vale, vale Aquí, aquí es donde queríamos llegar, vale Vale, el hombro izquierdo El brazo derecho El cuerpo Vale, y el nombre, puedes cambiar el nombre Vale, maravilloso Es que es, es solo preview Porque al fin y al cabo solo te habrán puesto Para que lo puedas ver Oh, pues las customizaciones de la máquina Son una pasada, eh es eso, te lo habrán puesto para poder Verlo, al menos la interfaz Que esto es lo que vimos ya en la beta anterior Pero poco más No me gusta que no puedas eso eh, Vender jugadores Porque te, te obliga literalmente a O sea, una vez compras un jugador No lo puedes devolver Y tocaba crear el equipo de nuevo Y era como, pff, no, nos quitamos las red rolls, Es literalmente una putada Pero es lo que hay Y ya está, porque no podemos hacer nada más me mola un montón, tío O sea, quiero que saquen muchísimos cosméticos Que sean logros para coleccionar esos cosméticos Que tengas que hacer cosas específicas O sea, que le den mucha rejugabilidad y que, y que haya mucha variedad de armaduras, tío Porque era algo que se pedía muchísimo de Blood Bowl 2 Y quiero que, se, que es algo que incorporen ahora en el 3 Y que literalmente quieras jugar por tener los cosméticos y las armaduras O sea, a mí es algo que me flipa pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale, pues nada. Lo he comentado hasta ahora. Bueno, hemos visto aquí que también han añadido cosas. Esta ha sido la personalización del equipo nano. Espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado viendo las opciones. Yo también me he mostrado a la hora de registrar el equipo. Pero hoy no nos da tiempo a ver nada más. Entonces, si no mañana. Bueno, en el próximo vídeo... ¿Eh? En el próximo vídeo, aunque ya nos pillara fuera del periodo de beta, yo tendré grabados eh, partidos para que vosotros podáis podáis verlos y disfrutarlos con nosotros y los publicaremos en taberna dentro de poco, vale. No dejaremos pasar mucho tiempo de la beta. Así que nada, eso es sí, todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado.